Chihuahua. Llegó la hora de tener tu propio internet. Mega Cómputo del Llano te trae la nueva tecnología de internet banda ancha para que navegues a altas velocidades y sin límite de descarga. Con internet banda ancha desde una mega para hacer tus trabajos, tareas y estar conectado con las redes sociales. El mejor internet es el que puede estar donde tú estás, ya sea en veredas, centros poblados, fincas o trochas. Solicita tu internet banda ancha al celular 314-222-3926 o visítanos en la carrera 13, número 2137 en Granada Meta. Mega Cómputo del Llano. Dale a tu vida una nueva tecnología. Mega Cómputo del Llano.